Bienvenidos al módulo de dispositivos electrónicos de potencia. En este módulo vamos a ver las distintas, los distintos dispositivos de electrónica de potencia que actualmente se utilizan, su evolución histórica, así como algunas propiedades de la electrónica de potencia. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. ¿Qué objetivos vamos a perseguir durante este módulo? Vamos a conocer la evolución histórica de los dispositivos electrónicos de potencia. Estudiar su característica en conducción tanto real como ideal de todos los dispositivos que vamos a ver. Real desde el punto de vista física de lo que es la teoría de estado sólido. Ideal puesto que por los niveles de tensión y corriente que vamos a trabajar podemos considerar que las caídas de tensión y las corrientes de fuga de estos dispositivos son casi cero clasificar de acuerdo a sus requerimientos de encendido y apagado los dispositivos electrónicos de potencia y sus niveles de potencia, comprender los principios básicos de la conversión de energía eléctrica y estudiar las diversas topologías de puentes convertidores de electrónica de potencia que actualmente se utilizan. Para esto vamos a dividir el módulo en seis temas. El primero, la historia electrónica de potencia, el segundo, los interruptores ideales, Diodos y en el tercer tema vamos a estudiar los transistores. En el cuarto tema clasificaremos y seleccionaremos los distintos dispositivos dependiendo de la aplicación que requeramos. En el quinto tema veremos las distintas topologías que se utilizan en los procesos de conversión de energía eléctrica. Y finalmente hablaremos un poquito de la electrónica de potencia como área interdisciplinaria, sus futuros y avances. Entonces, sin más preámbulo, como los invito a ver los diferentes temas que conforman este módulo. Gracias por su atención.